hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones Betina. las madres son las personas que nos han dado la vida y es por ello por lo que se merecen lo mejor del mundo si lo que quieres es felicitarla y darle un hermoso detalle estás en el sitio indicado no te pierdas a continuación el paso a paso de este video. espero les guste antes de empezar con el paso a paso quiero que me apoyen yendo a mi otro canal a ver este video. Manualidades para niños: ¿Cómo decorar un lápiz 2019? Son muñequitos hechos en porcelana fría que la verdad gustan mucho. Los puedes hacer para recordatorios, para regalar o para vender. Ahora vamos con el paso a paso del video. Esto es cartulina bristol. Lo que hice fue cortar 4 octavos y los pegué. Lo hice con silicona líquida para que no nos queden arrugas ahora vas a cortar un rectángulo de 24 centímetros por 34 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 4 centímetros vamos a tomar la regla y vamos a repasar con la tijera para que a la hora de doblar sea más fácil ahora vamos a cortar estos extremos y vamos a empezar a hacer los quiebres para luego armar la base de la caja esta sería la base acá ya doblé todos los quiebres y como les dije vamos a armar así nos quedaría así ahora vamos a coger tiras de cartulina fucsia y vamos a pegar así las cartulinas miden 4 centímetros lo mismo que los lados de la caja nos quedaría así Ahora vamos a coger cartón duples y vamos a cortar un rectángulo de 20.5 por 30.5 y en sus cuatro extremos vamos a medir 2 centímetros. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la base, vamos a cortar los extremos y vamos a doblar o hacer los quiebres. Y armamos la tapa. Nos quedaría así. Vamos a colocar la tapa para ver qué te ha quedado bien. Ahora vamos a tomar marcadores. Este es un póster marker, es como una témpera. Y vamos a escribir la frase, la frase o, el, o el mensaje que necesitemos en este caso. Feliz día, mamá. Esto es una cajita que me encargó una niña que hiciera. Es una petición. Voy a repasar la letra para que se vea más. Con marcador negro vamos a delinear a empezar a decorar vamos a repasar toda la frase vamos a tomar marcador morado y vamos a delinear así nos quedaría así ahora con marcador negro Voy a dibujar acá una silueta de una mamá con una niña obsequiándole un regalo Esta silueta es opcional, si desean pueden imprimir una silueta en Google y pegarla En caso pues, de que se les dificulte dibujar la niña, hacemos el pelito la naricita el cuerpecito, acá la manito y el regalito va a ser la palita y los piecitos ahora lo que voy a hacer es llenar toda la imagen porque es una silueta entonces la vamos a pintar con el marcador negro Nos quedaría así. Ahora con marcadores vamos a decorar esta parte. Voy a hacer punticos con este resaltador. Voy a hacer unos rosquitos. Recuerden que yo decoro bastante. Ya ustedes miran cómo decoran, qué le hacen. Con este amarillo voy a hacer unas estrellitas. Igual también voy a hacer unos punticos. Acá unas rayitas nos quedaría así. Ahora vamos a coger un cuadrito de papel decorativo de 4x4 y vamos a dibujar una florecita. Vamos a cortar, vamos a sacar varias. Acá corté también unas moraditas, esto tiene como una textura. Y vamos a pegar así. Pegamos una rosada y una color morado. Acá lo que hice fue poner una bolita de goma eva a las florecitas y acá esta letra me faltó decorar voy a hacerle unas rayitas para que se vea más bonita ahora vamos a tomar la base, vamos a coger papel seda y lo vamos a arrugar así este es medio pliego Utilicé un pliego y vamos a picar Después de tener el papel se ya picado, vamos a colocar los dulces o el obsequio que le vayas a dar a tu mamá. Vamos a colocar la tapa y vamos a hacer ahora la tarjeta. Esta es una hoja Kimberly que tiene como una textura de unas maripositas, pero lo pueden hacer sin textura. Mide 17 por 22 centímetros. Vamos a doblar en la mitad. Y acá voy a utilizar esta cinta adhesiva para hacer un círculo pueden hacerlo con el utensilio que tengan y con marcadores voy a empezar a decorar voy a hacer acá unas florecitas acá vamos a delinear esta parte con marcador verde donde irían las hojitas ahora lo que vamos a hacer es copiar una frase te amo mamá en este caso te amo mamá si es para una amiga, para una amiga y vamos a pegar acá en esta parte 4 florecitas, de las que vamos a le vamos a pegar una bolita de goma de eva, esta goma de eva tiene orillo y vamos a despegar así, o sea, la pega se la echan solo en el centro a la flor, para luego despegar así, para que queden como en el torre tiebe. nos quedaría así, y acá en esta parte vamos a copiar un mensaje, este mensaje si te gusta lo puedes copiar, personalmente a mí me gustó mucho, bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video de hoy. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos, hasta la próxima.